Recientemente me puse a ver 9 la película, una cinta no tan conocida que recuerdo perfectamente me la presentaron como una película tipo Tim Burton. Teniendo eso en cuenta me dieron ganas de ver la película después de como 9 años y es por eso que en el siguiente video te voy a dar mi opinión sobre por qué esta película está bastante bien y a su vez vamos a ganar un profundo rencor contra las máquinas. Ok, pongamos atención, esta es la historia de 9, un pequeño muñequito de trapo que por circunstancias de la vida nace en medio de un escenario posapocalíptico dominado por uno que otro robot. Curiosamente, 9 descubre un pequeño amuleto que le servirá más adelante en la aventura y que esconde detrás de sí un gran simbolismo místico relacionado a la alquimia, la transmutación de almas y, por cierto, también un poderoso robot asesino que se encargó de extinguir a la raza humana y, bueno, creo que eso es todo. Después de descubrir el propósito de su existencia, 9 buscará exterminar a las máquinas con ayuda de sus amigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y sí, parece que estoy contando, pero así se llaman. A ver, he de confesar que después de ver esta película, terminé bien encabronado con la tecnología. Literal no puedo ver una calculadora ni en pintura. ¿Nosotras las máquinas capaces de exterminar a la raza humana? Viejo, la única conquista que nos interesa es la de vuestros corazones. Por otro lado, no recordaba que todo fuese tan sombrío y lúgubre de ver. Sí recordaba que lo que sucedía era un poco incómodo y triste, porque desde el principio se te explica perfectamente quién es cada personaje. Y no sé ustedes, pero para ciertos puntos de la historia yo ya me encariñé bastante con algunos de estos panas. Güey, literalmente no podía ver cómo cada uno iba cayendo. Justo esa es la incomodidad de la que hablaba. Dejando eso de lado, no soy un experto en alquimia y cosas místicas, pero por lo que vi hay un pedo divino por ahí que no me deja muy en claro en qué consiste todo eso de las almas y el amuleto. Y, y no sé, vamos a quedarnos en que está bien chido el concepto. Aún así, admito que me gustó la historia, el trasfondo que nos presenta y sus personajes, así que yo creo que esta película estuvo bastante bien, aunque creo que titular a la película como 9 fue un terrible error, digo, hasta hace no mucho si escribías 9 en cualquier buscador te salía lo obvio, cosas relacionadas al número 9, y no precisamente este... Otra cosa bastante chula es el doblaje de la película, ya que suena fenomenal tanto en su idioma original como al español latino. Y no es por nada, pero su elenco, en ambos casos, está bastante épico. Ya para terminar, recordemos que Danny Elfman está involucrado en la banda sonora de esta película. Por lo que, al menos en algo sí tenía razón, el güey que me dijo que esta película era de tipo Tim Burton. Pero bueno, esa es mi opinión de 9 en la película. Una película completamente recomendable que me gustó mucho y que espero que a ti también te guste. Así que bueno, eso es todo de mi parte. Adiós.